¿Cómo estás? Esto viene por aquí y más o menos esto va a estar aquí. Aquí amaneciendo en el Caribe Mexicano. Preparando el ejército de médicos. Estos son médicos especiales. No te matan. Bueno, vamos a abrir la computadora para poder leer el chat. A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando por aquí? Hoy vengo así de pelado nomás. Me refiero a... No tengo risas. Apuro celular. Venta de equipos de ondas escalares. Perfecto. Está sonando todo. Eh, vamos a ponerle mute para dejarlo correr. Pimpa. Listo. Eh, un poquito de audio. Para ver si. Sí, se escucha. Bueno, Gustavo Villagra, ¿cómo estás, hermano? Aquí pelando cables. Bien, bien, bien. Saludos desde Quilmes. Gracias, hermano. Un gran saludo. Un abrazo. Para todo Buenos Aires, Argentina. 14. ¿Cuántos vamos? 1, 2, 3, 4, 5. 6. Aquí preparando el ejército de médicos que no matan. Y los podés utilizar todas las veces que quieras, a la hora que quieras. Y bueno, realmente muy gratificante. Aquí estoy después de haberme casi muerto. Gracias a este médico, estoy vivo. Estoy vivo gracias a este médico. ¿Cómo están todos, Miguel Troncoso? ¿Cómo estás, hermano? Saludos desde Villarrica, Chile. Un saludo para todo Chile. Los chilenos y las chilenas. Y el clima no, de Chile, que es tan parecido al de Argentina, pero un poquito más húmedo. Argentina tiene un clima único, supongo, ¿no? es un clima seco, digamos que en Argentina para transpirar tenés que hacer un montón de cosas, el clima es seco, en cambio acá para transpirar solo tenés que estar sentado, el clima es húmedo, fíjate que nunca ando con playera, pensé que tenía algo pegado pero lo tiene pegado la, la pantalla del celular, Bueno, Ernesto, ¿cómo estás hermano? Saludos de San Fernando, Buenos Aires. Saludos de Argentina, mil gracias por tu generosidad. Guillermo Tavares, gracias hermano, un abrazo gigante. Bueno, acá estoy transmitiendo eh, Ayrton Elías, precio, soy de Perú. Bueno, Ayrton, el precio de la máquina vale 1.240 euros. Y se compone de un equipo de ondas escalares igualito con el que yo pude salir del cáncer terminal agresivo con metástasis. Con esta máquina yo pude salir del Lime, del Parkinson, de la Sarna Noruega, de la diabetes tipo 2, que es esa que te destruye los pies. Yo ya no podía caminar. Para que último me explotaran las metástasis del cáncer, esas que explotan desde las... Eh, los huesos de las piernas, las tibias. Bueno, el cuadro no era para nada esperanzador ni alentador. Pero realmente mi médico me salvó. No lo puedo creer, acá estoy. Acá estoy. No lo puedo creer. Bueno, y... Obviamente, ahora, bueno, me levanté, no, no me peiné. Pero bueno, me está creciendo el pelo. Mi cara está rejuvenecida... Mi cuerpo está como... ¡Pum! De acero... Realmente el estado es... Más que óptimo... Estoy asombrado... Y yo creo que todos lo estamos, ¿no? Así que bueno... Nada... Yo no estoy vendiendo nada... En realidad ya lo saben... Yo estoy trabajando... Para la gente... Y bueno... Estoy... Saliendo de esto... Y ahora entrando a un nuevo aspecto de mi vida... Laboral al 100. O sea, ahora es a trabajar. Así que bueno, eh, estoy preparando la lista 2023. La lista 2023 de los equipos de ondas escalares. Es una lista donde te podés anotar de manera gratis, ¿ok? Bueno, eh, simplemente me tenés que dejar tu aviso... De que querés un equipo de ondas escalares. Yo te anoto gratis. ¿Ok? Y en el momento que lo tenga el equipo... Te llamo y te digo... Ya está el equipo. ¿Ok? Eso. Pero por otro lado... Eh, tengo los últimos cupos... De... Eh, la lista... De los 100... De 2022. Eh, bueno... Verónica me dice... Debe ya estar, al caer esa carta, el localizador. Bien, Vero. Ahí está Verónica ayudándome a localizar mi tarjeta de banco. Le estamos haciendo el seguimiento por correo. Así que, bueno, nada. Eh, está todo ya en vías. Está todo organizándose. Y acá estoy trabajando. Esto es un milagro. Yo trabajando. Yo estaba temblando, no podía trabajar. Y acá estoy. O sea, si yo quería pelar esto, estaba así. No podía pelar nada, no podía meter un nada. Y ahora mírame, no la puedo creer. Así que bueno, gracias familia. Todo el apoyo recibido realmente dio sus frutos. Y ahora yo me voy a encargar de ustedes. Vamos a ser los mejores equipos del mundo. Vamos a hacer unas máquinas que no tienen precedentes en esta historia. Y bueno, muchos van a quedar sorprendidísimos, sorprendidísimos. Y muchos otros, bueno, no, no, yo creo que esto es una sorpresa para todo el mundo. Imaginad, nos venimos muriendo toda la vida y ahora resulta que aparece una máquina que... No solo te cura. ¿Cómo, ¿Cómo le llamamos a esto? A ver. Giselle Martínez dice, Dios te bendiga, estás maravillosamente bien. Maravillosamente bien. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Esto es increíble. Y a la vez son las pruebas. Eh, no lo estoy diciendo de mi boca. Lo está diciendo eh, Giselle, que me ve. Yo en este momento no. No le puse un filtro al teléfono para. para verme musculoso. Eh, es más, recién me levanto, son las 6 y media de la mañana, bueno ya las 7 y 51. Ya me tomé mi cafecito. Y estoy trabajando. Cosa que todos los días desde ayer para atrás. Yo no podía levantarme y trabajar. Tenía que irme a la terapia. A luchar con estas enfermedades y hoy bueno realmente eh, mi cuadro es optimus le falta ahí unos retoques algún dolorcito algún bichito ahí que todavía está intentando pero ya no es la monstruosidad que yo venía viviendo y que todos vamos a vivir bueno eh, Gonzalo Rodas, saludos desde Belice. Gracias hermanito. Ya voy a ir a Belice a abrazarte, brother. Qué lindo lugar Belice. Para todos los que no sepan qué es Belice, es un país que está en México. Ahí vos andas por México y de repente hay un país chiquitito que vos entras. Otro mundo. Sí o no. Sí o no, Gonzalo. Así que bueno, yo estoy cerca de Belice. Me gustaría ir a visitar Belice. Aparte, bueno, gente muy linda. Una vez que uno le hace el conector eléctrico, siempre tenés que pegarle el tironcito. Eso siempre. ¿Mm? Y te fijaste, no haya. O sea, que quede perfecto. Bien, bueno, familia. Acá estoy presentando la venta. La venta del equipo. Vamos a organizarnos. Porque realmente, bueno, ahora, ahora sí que se arma, ¿eh? eh bien. Colócale el reanimator, dice No mames. <ríe> Saludos, Cristian, desde Buenos Aires, dice Eduardo Morel. Saludos, Edu. Renzo. Ciao, Cristian. Buen lavoro desde Italia. Gracias, mi hermano. Fratello. Acabo de entrar para qué es esa máquina soy mexicano dice Michiga Rivera bueno michigan inventé una máquina que es una réplica de una máquina de 1900 la cual se inventó en ese momento porque no existían los hospitales la gente se enfermaba y lo único que tenía mano para curarse era plata coloidal y nada más un paño frío en la frente si le daba fiebre, eh, un té de hierbas por si sí. Bueno, pero llegó un momento que el mundo se electrificó porque apareció la electricidad y la gente se empezó a enfermar. La primera enfermedad que apareció fueron los nervios, lo dice Nikola Tesla. Era la enfermedad de moda en 1900 los nervios, producto de que los tendidos eléctricos que comenzaron a aparecer en el mundo eh, empezaron a alterar, alterar perdón, eh, todo lo que es la, la, la biología que nosotros tenemos adentro. Bueno, eh, el problema de las enfermedades a partir de 1900 se puso tan feo que todo lo que ellos estaban usando, la plata coloidal, el jabón de azufre, que esto, que lo otro, no servía. Aparecían unos cánceres que se los comían. Y las personas desaparecían en 5 días, 10 días, no, y no podían hacer nada. Bueno, ahí fue en 1890 más o menos que apareció el doctor Darzumbal. e inventó una máquina que tiene una bobina que vos te aplicás las corrientes y te cura. Bien, fue todo como un espectáculo, bueno, pero al mismo tiempo Nikola Tesla comenzó a hacer en Estados Unidos lo mismo. Darzumbal en Francia... Nikola Tesla en Estados Unidos eran los dos doctores que curaban las enfermedades modernas en ese momento bien la máquina se fue perfeccionando luego vino Mónico Sánchez eh, vinieron otros electroterapeutas a mejorarla o a potenciarla o a dejarla eh, en su modo más perfecto y eh, bueno todo siguió hasta que las máquinas entraron en desuso, producto del cambio de energía. O sea, que en 1900 la gente usaba energía negativa y con esa corriente se curaban. Pero luego la corriente se cambió a positiva, que es la que usamos hoy día y es la que te enferma. O sea, que con la corriente positiva no te podés curar. Bueno, esta máquina es de energía negativa es igual a la de 1890, solo que está hecha con partes modernas, eh, todos los componentes se compran ¿Mm? y bueno, realmente yo soy la prueba viviente, o sea que si vas a mi canal dos años atrás me vas a encontrar gordo, pelado, encorvado, fofo, 50 años tengo. Eh, ¿Qué más? Um, ¡Ah! Sarna, Parkinson, lime, eh, cáncer, bueno, y lepra, que no la mencioné. Pero la lepra me empezó a comer el cuerpo completo. Las tenía todas, las tenía todas. Todo empezó con el lime, producto de que me habían picado unas garrapatas. Pero esas garrapatas no me habían picado. Se habían metido adentro de mi cuerpo. Y empezaron a multiplicarse. Del lime pasé a la sarna. Pero como tengo el sistema bajo producto de la fascia. Lo mío se convirtió en sarna noruega. Bueno, ahí yo leí que producto de la sarna noruega te podés morir. Y ahí dije, ah oh, señor, por favor, sálvame. Bueno, hasta que inventé esta máquina. Esta máquina lo que hace es... Mata todo lo que vive adentro de nosotros de manera ilegal. Entonces después te queda, te queda tu propio cuerpo. ¿Mm? Eh, como si nunca nadie le hubiera hecho nada. Bueno, así que es eso. La máquina vale 1.240 euros. Y bueno, ahora estoy presentando la lista 2023. ¿okay? En la lista 2023 te vas a poder anotar de manera gratuita. Ya te voy a decir en dónde, cómo, bien, eh, es eso, si querés eh, leer acerca de qué es lo que inventé, podés irte a la literatura de Darsunval y simplemente fijarte cómo la máquina de Darsunval salvó miles de vidas en la Primera Guerra Mundial. Eh, bueno eso no hay mucho que decir porque realmente esto es esto es de otra es otra cosa esto es otra cosa mira que yo años atrás te presenté el zapper de bob beck te presenté el hormuz te presenté el cds te presenté la plata coloidal te presenté la ceolita, te presenté los imanes te presenté cuantas cosas pero esto no tiene comparación con absolutamente ninguna máquina bien y esto, que yo digo esto, es mi máquina, ¿ok? Porque también vas a ver que hay gente que está vendiendo cajas de chispas. Esas cajas de chispas eh, yo no te las recomiendo porque son personas que vieron mi canal y dijeron ¡Ay! Una caja con chispas, ¿no? Por mi caja. Y fueron y hicieron una caja con chispas. No, equivocados. Esa caja con chispas no te deja así. Mi máquina te deja así. Bueno, entonces digamos que hay una diferencia... Entre las máquinas que vas a encontrar en esas tienditas virtuales acá en internet... Que son gente que vio mi canal... Y replicó la máquina. Y que ahora están diciendo que yo no inventé nada de la envidia que les dan. Pero ¿qué pasó con las pruebas que estoy presentando? Bueno, entonces digamos que se cae todo. Se cae todo. Yo no tengo que defender ni nada. Simplemente mostrar mi cuerpo... Y estos haters... Ladrones... Eh, ya van a tener su lugar la gente los va a poner donde tiene que ponerlos bueno así que eh, eso ¿quieres decir que esta máquina te curó de todo y hoy eres otra persona? dice Michi Rivera. absolutamente o sea padezco afasia desde hace 12 años y además hace dos me empezó a agarrar todo esto que lime, que lepra, que pa pa pa bueno intentando curarme esto me termino curando esto y también empiezo a mejorar de la fascia, que esto es algo incurable, digamos, la fascia. Si no te la curas dentro de los primeros dos años, la neuroregeneración no se da y empieza la degeneración y la persona, según la literatura, tarda entre 6 y 8 años y muere. Llevo 12 años y ahora estoy mejorando. Mirá, estoy trabajando, los afásicos no trabajan. Y mucho menos a la mañana recién levantados, ¿no? No saben ni cómo se llaman. Bien, realmente estoy muy contento y hoy vengo con las pruebas, hoy vengo con la confirmación, no estoy hablando por encima de, estoy hablando después de, ¿ok? Y todas las pruebas están documentadas en mi canal, por lo tanto ni siquiera me creas, anda a los videos y fíjate qué fue lo que pasó. Bueno. Necesito, eh, en este momento, estoy saliendo de esta locura. No la puedo llamar de otra manera, una locura. Donde casi me muero. Y la gente se comportó de maneras extrañas. Desde todos, ¿no? Toda la gente, muy extraña, todo, ¿no? Me han ayudado, he salido gracias a esas ayudas. Y bueno, acá estoy. Ahora me voy a encargar de la humanidad completa. Así que bueno, necesito apoyo, mucho. Y si digo mucho, es mucho. ¿Por qué? Porque como te digo, están haciendo esta misma máquina incorrectamente. Y se la están vendiendo a la gente como si fuera la máquina de Amenofis. Bien, eso tengan cuidado porque no solo se van a comprar un chasco, una locura, una broma, sino que, bueno, eh, estamos hablando que dentro del ámbito de la medicina, si esto que yo descubrí de repente genera controversia, confusión, lo van a prohibir. Bueno, ahí están estos estúpidos haciendo que esto en el futuro se prohíba, porque están vendiendo cajas con chispas, que la gente piensa que es la máquina que me dejó así, y no es así. Bueno... Eh, estoy tratando de organizarme para ver cómo voy a recibir a, a Medio Mundo. Estamos todos enfermos. Yo creo que hoy por hoy nadie puede decir que, que se siente en, en óptimas condiciones, ¿no? O sea, todos nos levantamos con esos dolorcitos de cadera, el hombro. Que la contractura del cuello, que me duelen las encías. Bueno, todo eso es parte del mismo cuadro. Así que, bueno, eh, bien, ¿dónde te podés comunicar para anotarte en la lista? Vamos a ver qué tenemos acá. Guardar video te acabo de compartir, silenciar micrófono. Eh, no puedo salir de aquí. A ver, a ver, a ver. Bueno, el tema es que hasta no hace mucho yo estaba solo en esto. La gente que me rodeaba eh, solo me estaba ayudando con mi vida. O sea que yo laboralmente estuve solo todo este tiempo. Y bueno, haciendo lo que podía, ¿no? y acá estoy a partir de ahora ya te puedo eh, ya me puedo comprometer ¿Mm? eso quiero mandar un saludo a toda la gente del grupo los 100 ellos me apoyaron todo el tiempo hasta el día de hoy ellos me dijeron cristian curate primero ok nosotros aquí esperamos que nos hagas la máquina pero al mismo tiempo ellos la hicieron porque yo estoy mostrando cómo se hace o sea no solo estoy vendiendo mi máquina Sino que te la enseño a hacer exactamente igual a como yo la hice, ¿ok? Esto es una promesa. En pocos días yo te voy a ayudar, te voy a asistir y vos vas a poder hacer la máquina comprando las piezas que se compran por internet en línea. Bien, es algo muy lindo esto porque la máquina es bastante sencilla de armar y te permite luego que cualquier desperfecto lo puedas arreglar. Distinto es el que compra una máquina, se le rompe y no sabe cómo arreglarla. Bien, bueno, eh, estaba solo hasta que conocí una mujer. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Nos enamoramos y nos casamos. Así que bueno, estoy ahora con mi esposa trabajando... Y ella, bueno, producto de que yo estoy trabajando, ella va a atender el teléfono. Así que, bueno, lo único que te pido es que seas parte de mi organización, porque en este momento, imagínate, esto es un bombardeo, ¿no? Levante la mano, quien necesita una máquina? 5.500, millones, todos... No, desde el más chiquito hasta el más grande necesita esta máquina. Bueno, entonces vamos a organizarnos, ¿ok? Me vas a ayudar a organizarnos. Primero es no bombardear a las personas que están colaborando y cooperando con esta acción. Sobre todo a mi esposa. Eh, no no, no, no nos pueden bombardear, ¿ok? Nosotros tenemos una vida, igual que cualquier persona... Y realmente, bueno, eh, hemos decidido hacer esto. Pero esto no se puede mezclar en la locura mundial de que todo el mundo necesita una máquina. Entonces vamos a organizarnos, ¿ok? Por un lado, parte de la organización es un grupo en Telegram. ¿Mm? Ahora yo te lo voy a postear en la cabecera del... Por un lado, en la cabecera del video... Y por el otro lo voy a poner aquí en los comentarios. Este es el grupo Telegram donde vos vas a poder armar exactamente la misma máquina que estoy haciendo. ¿okay? O mejor dicho, vas a poder armar varios modelos. Vas a poder leer muchos testimonios, muchísimos, donde la gente le está pasando esto. ¿Abrió o no abrió? A la vez estoy yo asistiéndote en ese grupo. Bien. Bueno, y por otro lado te voy a dejar un número de teléfono que es el de mi esposa. Ella te va a recibir, vos eh, simplemente ella te va a hacer la gestión. Ella es la gestora para toda la parte que son trámites bancarios, transacciones y esas cosas vale Bueno, entonces vamos con el grupo de energía escalar eh, Ahora lo único que te pido es que intentes no bombardear Todo ya está respuesto eh, re, Respondido se dice, respuesto. <risa> respuesto Todo ya está respondido todo ya está preguntado, mejor dicho, y respondido muchas veces. O sea que en el grupo vos podés buscar un link, eh, un link, eh, vos podés buscar en el buscador la palabra que estás buscando. Por ejemplo, ¿cuántos días me tengo que colocar los imanes? Y vos en el buscador pones la palabra imán y te va a aparecer todas las veces que se hablaron de los imanes. Tenés información para tirar para arriba. Vas a preguntar por las tuercas del equipo y pones tuercas y te van a aparecer todas las personas que compraron tuercas de todo tipo, las que funcionaron, las que no, las mejores, las peores. Bueno, por eso te digo que ya está todo organizado y ahora lo único que tenemos que mantener es una conducta especial para poder continuar con esto y que las partes involucradas no nos volvamos locos y digamos basta. ¿Mm? Porque ustedes pueden hacer que nosotros digamos basta, eso es así, así que bueno te pido de todo corazón que cuidemos esto bueno voy a publicar el grupo telegram en la cabecera y en el chat va para el chat y ahora en la cabecera editar video. vamos a dejar el link para que puedas entrar al grupo telegram grupo telegram <risa> Bien, guardadito, listo. Bueno familia, se abrió una puerta nueva, eh, esto es, digamos, no, no, no rosa lo conspiranoico, esto lo necesita tanto el médico como el paciente, ¿ok? El médico lo necesita para su cuerpo y para su clínica, ¿ok? Eh, nadie va a estar de desacuerdo, eh, no hay que esconderlo, esto no es conspiración, ¿ok? Esta es la este es el primer hospital de la historia, está documentado, es más, en Francia. Si vos sos médico y haces un gran descubrimiento dentro de la ciencia, te otorgan el premio Darsonval, porque Darsonval es el maestro de los médicos en Francia, bien. Y Ball es el que inventó esta máquina. bueno. Así que, ¿dónde estábamos acá en, en vivo? Abrimos nuevamente, bien, todo funcionando perfectamente. Aitor, he visto en Facebook resultados del cáncer de mama con la máquina, me quedé asombrado. Bueno, el tema es que no solo es un descubrimiento de una máquina, sino que la máquina me mostró que teníamos bichos adentro del cuerpo. Esta máquina lo que hace son matar bichos eso entonces cáncer de mama bichos en las mamas y estos bichos no los notas están quietos son bichos que están quietos toda la vida se quedan quietos no, no no tienen para dónde ir porque la comida la tienen en la boca nosotros le ponemos la célula en la boca bueno resulta que esta máquina tiene unas lámparas que vos te las apoyas y el bicho se empieza a rostizar y ahí vos decís ay, algo se está moviendo adentro mío bueno descubriste que habían bichos adentro de tu cuerpo. Así que bueno, esto es un antes y un después. Por un lado te va a curar, pero por el otro lado vas a comprender que somos un zoológico viviente, donde todos estos bichos están quietitos y vivimos así pensando que la vejez era parte de algo nuestro y no, era el bicho que nos estaba comiendo. Bueno, eh, falta el número de teléfono de mi esposa. Bueno, vamos a buscar el número de teléfono de mi esposa Ella te va a hacer. Eh... Ah, ah, ah, ah. Ella te va a hacer el trámite bancario para la transacción. ¿Vale? Y con esto te digo que, por favor, no nos abrumemos. ¿Ok? Yo no te voy a abrumar. La información la estoy dando, pero lo más exacto posible. He hecho unos tutoriales para el que no sabe nada de electricidad. ¿Viste? Hay algunos que dicen. Yo no sé ni, ni conectar un cable. Bueno, yo he hecho un tutorial que es como para niños. Me tenés que seguir paso a paso y vas a hacer exactamente el equipo de ondas escalares modelo Christian Amenofis Marino. ¿Vale? Bueno. Eh, ¿Qué tenemos por aquí? Pipiripipipi. pipí, acá. Bueno. Entonces anotamos el número de mi esposa, que es más 34. 636 844 436 es más 34 636 844 436. Bien. Mi esposa Verónica te va a decir eh, que en este momento las cosas están, bueno, Cristian está saliendo de terapia, te va a decir. No, hoy es mi primer día y estoy festejando. Estoy festejando que volví a la mesa a trabajar. Bueno, eh, el tiempo de entrega de los equipos es 2023, ¿ok? Vos te anotas ahora y en 2023, en enero, se te entrega el equipo. Estamos en diciembre, bueno, enero, febrero. Según la rapidez que yo tenga para trabajar... Tengo muchas ganas de trabajar... Llevo esperando demasiado para trabajar... Eh, tuve unos altibajos... Producto de la salud... Pero aquí estoy... Y en este momento... Bueno, ya tengo la seguridad de decirte que ya... Ya pasé... Ya pasé la raya... Así que bueno... No hay vuelta atrás... Eh, ella te va a anotar... En la lista... Y simplemente luego te vamos a llamar... Para que hagas el rastreo de tu envío... Así que bueno... Eh, hacemos envíos a Argentina, a Chile, a todo el mundo. Somos los únicos que hacemos esta máquina. Así que bueno, no dejamos a nadie sin su máquina. El tema es pensar. ¿Cuántas personas hay en este mundo? Este video se está viendo en todos los idiomas. Así que, por favor, no me ahoguen ni me abandonen. Por favor, no me ahoguen ni me abandonen. Esto que estoy haciendo no es para mí. ¿Ok? Yo ya, me, yo ya estoy bien. Esto es para ti, ¿ok? Entonces necesito la paciencia. Por eso yo he diseñado el plan, de que al mismo tiempo tú puedas hacer el equipo. O sea que vas a terminar teniendo dos equipos, el que yo te enseñé a hacer y el que yo te mande. Y luego vas a poder vender equipos, o sea que vas a poder reactivar tu economía, ¿ok? Este es mi plan, te voy a empoderar de una manera que nadie se ha empoderado en la Tierra hasta ahora. Pero necesito que no me ahogues, ni me abandones. Eso sería nomás el pacto que tenemos que hacer. Bien. Eh, el teléfono me gustaría anotarlo eh, para la gente que es sorda y necesita el equipo de ondas escalares. Así que lo voy a anotar. Eh, lo, lo puedo copiar aquí. Eh, aquí. Ahí está. Bien. Copiar número de teléfono. Vale. Lo voy a dejar en el chat por si eres sordo que puedas verlo. Verónica esposa de Cristian. Verónica esposa de Cristian. Atención, eh, transacciones bancarias. Solo eso, a Verónica no le preguntes dónde va el imán, no le preguntes nada, pero en caso de tener una duda, ella te puede agregar al grupo de Telegram. Eso te digo porque somos demasiados para una sola persona y tenemos un tiempo de donde ya nos desgastamos. Así que, ella se ha ofrecido con todo su corazón y en este momento, bueno, yo apelo al respeto de toda la comunidad para que esto se lleve a cabo de manera correcta. Bien, ahí está, posteado el número de Verónica. Nuestra gestora, bien, gracias Vero, te mando un abrazo, ahí vamos a estar en contacto. Y por el otro lado, bueno, como te decía... Eh, en este momento quedan los últimos cupos de la lista de los 100. Y por el otro lado empiezo la lista de 2023. Esta lista es gratis. Así que eh, yo te voy a anotar y cuando salga el equipo te voy a llamar. ¿ok? Al mismo tiempo vas a poder hacer el depósito si es que querés entrar en el primer lugar de la lista 2023. ¿no? Imagínate, hay 50 personas que me dijeron, Cristian, yo quiero el equipo y yo los anoté. Pero venís vos y me decís, Cristian, yo no solo quiero el equipo, sino que te lo voy a dejar pagado. Bueno, vos vas a la primera, eso. El que vaya pagando el equipo va quedando en el primer lugar, ¿ok? Eso. Así que bueno, familia, aquí estoy, no me morí, salí adelante, estoy rejuvenecido, las chicas me dicen que estoy muy guapo, me siento muy bien. Eh, mi cuerpo está duro. No, no, no. Es increíble. Es increíble. Quiero hacer deportes. Quiero boxear. Quiero hacer todo lo que nunca hice en mi vida. Porque me siento fuerte. Y no solo me siento fuerte, que lo estoy. Me ha cambiado la piel. Me ha cambiado todo. Bueno, se sí me han acomodado los dientes. Con respecto a los ojos, todavía no, no llegué a los ojos. Ok, porque me estoy encargando de mis pobres órganos que estaban siendo masticados como un chicle, bueno, pero bueno, como esto es real, poco a poco vamos a ir viendo las diferencias, vale, ¿cuál es el costo? dice Viviana Ayala, el costo, bueno, ahora no lo sé, tendría como que ponerme a ver, pero el valor de la máquina son 1240 euros que vienen a representar, ya te digo. 1.240 euros a pesos mexicanos. 25.866 pesos mexicanos. En pesos colombianos. Uf, qué número tan grande. 6 millones puede ser. 321.897. Eh, peso chileno. millón 130 mil pesos. A ver, a ver. Dólar de... ¿Dónde estamos? Acá. Dólar... Dólar americano. ¿Dónde está? Americano. Emiratos Árabes. Barbados, Hong Kong. Acá. Dólar estadounidense. 1300 dólares estadounidenses. Bien, y entre los pesos tenemos el argentino, 222 mil pesos, 222 mil 330 pesos. Argentinos. Peso dominicano, 71 mil 980 pesos dominicanos. Peso uruguayo, 51.165 51, pesos uruguayos. Perdón, voy a dejar de mover la mesa porque te estoy mareando, ¿no? Con eso. Eh, bueno, y ahí que tenemos reales brasileños. 6.876 pesos... No, reales brasileños. Perdón. Real Brasileño, hay unas monedas más raras acá, y yo creo que lo dije todo. Peso cubano, 31.420 pesos cubanos. Bolívares venezolanos, 17.780 bolívares. Sol peruano, 5.060 soles peruanos. Eh, bueno, yuan chino, 11.112 yuan chino, ese es el valor del equipo de ondas escalares, que se compone de la máquina, más la bobina, más electrodos de plasma, los cuales luego vos vas a poder diseñar tus propios electrodos de plasma, que no son otra cosa que lámparas de bajo consumo, Fluorescentes, no led, ¿eh? no led. Estamos nosotros trabajando con plasma salido de los tubos fluorescentes que tienen gas de mercurio. ¿Mm? Eso, ese plasma es el que mata a los bichos del cuerpo y te arregla la piel. Bien. Ese sería todo y viene con una caja de herramientas con herramientas para que puedas hacer el mantenimiento de la limpieza de chispas, de la distancia de los saltos de chispas. Y esas cositas, ¿no? tenés que cambiar una pieza, tener el destornillador, la pinza, el pincelito y esas cosas. Bueno, eso es todo. Mandamos a todo el mundo. Y, eh, bueno, principalmente es eh, que sepas comprender este movimiento. Que no soy una empresa, vengo saliendo de esto, voy a trabajar para ti y necesito que no me ahogues ni me abandones. Así que, bueno, todos los que quieran comprar un equipo, adquirir un equipo vayan poniéndose en la lista, el que no tenga el dinero ahora va a poder entrar a la lista virtual de 2023 y el que quiera depositar va a poder entrar al primer lugar, o sea que en enero ya te estaría llamando a vos. Bueno, eso es todo con respecto al equipo de ondas escalares. Bueno, ya tenemos el grupo Telegram, si tenés el dinero solamente para comprar las piezas, podés entrar al grupo Telegram, Comprar las piezas y armarte tu equipo de ondas escalares sin caer en el error que han caído estas personas que me han robado mi invento y salido a vender como si fuera mi invento. Que yo le digo las cajas de chispas. Bueno, eso es un error. Para no caer en ese error está el grupo de Telegram. ¿Ok? Para las personas que no alcanzan a cubrir el monto del equipo. Bien. Bueno. ¿En Telegram cómo te encuentro? ¿No estás como Cristian Marino? Sí, no, si sí estoy como Cristian Marino y soy el propietario del grupo, así que no hay ningún problema, yo los atiendo a todos, eh, yo los atiendo a todos, familia, por favor. Así que nada, eso, bueno, ya dije el precio en todos los idiomas, ya tenés el link del grupo Telegram en el chat y en la cabecera del equipo. Eh, tenés el número de mi esposa Verónica, que es la que te va a hacer la transacción bancaria para que ya lo tuyo quede ahí hecho, listo. Y tenés el valor del aparato en todas las monedas. ¿Vale? Estamos en contacto, entonces. Esto eh, no hay mucho más para decir. Eh, aprecio mucho los saludos, eh, el amor que me han dado, por Dios. Gracias. Gracias a todos los que me sostuvieron este tiempo que fue para mí lo más desesperante que pasa en mi vida. Eh, realmente estoy muy cambiado como persona y no tengo palabras, solo tengo lágrimas. Pero bueno, eh, ¿tiene Verónica Watts? No, el tema es que ella no pudiera estar atendiendo uno y otro. No, no, no, no, ella... Solamente va a hacer ese movimiento que yo no puedo todavía porque estoy en demasiadas cosas y saliendo terminando esto, ¿ok? Así que bueno, eso. Eh, en pesos chinos, en yuan, ya lo dije. Solo tenés que buscar acá y ya lo dije. Bueno, igual acá me quedó eh, los yuan. En yuan son 11.112 yuan. Bien. Eh, bueno, gracias Cristian se te ve muy bien, gracias Luz muchas gracias, realmente estoy muy bien estoy no solo bien físicamente, sino que estoy recuperando cosas que yo había perdido producto de la fascia eh, desde sentimientos recuerdos, maneras de ser y bueno y estoy mucho más con los pies en la tierra ok, eso, ya no estoy tan rebelde sin causa bueno y en este momento tengo la responsabilidad del mundo sobre mis brazos y lo voy a cumplir. Y bueno, vamos a salir adelante todos de una manera donde no ocurran tragedias. Por eso te invito a que la hagamos de una manera mucho más seria, con amor. ¿Mm? No nos ahoguemos, no nos abandonemos. ¿Vale? Bueno. Eh, están todos todos, todos los precios en todos los idiomas. Bueno, ¿dónde está la lista? Quiero mi máquina, me están saliendo excesos en mi cuello y tengo antecedentes de cáncer, soy de Ciudad de México, ¿cómo la adquiero? Bueno, Marco Antonio Rodríguez, eh, el problema ese que tenés, lo tenés que solucionar. Tenés que entrar al grupo Telegram y solucionar tu problema. ¿Ok? En el grupo Telegram tenés todos los links para comprar las partes de la máquina, armarla y solucionar tu problema, mientras esperas que te llegue mi máquina, porque yo no voy a solucionar tu problema de salud, lo vas a solucionar vos, yo te estoy haciendo a un doctor, ¿ok? ese va a ser tu doctor, pero vos ahora tenés que salir de esto sin estar diciendo, Cristian me muero, no, no, yo, no, yo te voy a hacer un doctor, ¿ok? separemos esas partes porque realmente yo no puedo cargar con la desesperación. Yo vengo de una desesperación personal de la cual yo no molesté a nadie, ¿Mm? yo me estuve muriendo también y me morí, me despedí de todos varias veces ya y no molesté a nadie, simplemente me morí, me tocó eso y ahora estoy acá, eso. Así que seamos un poco más serios, porque realmente ese cáncer que vos tenés lo tenemos todos de manera asintomática, el que no siente nada no significa que no tenga nada, lo único que significa es que tiene un zoológico en silencio, comiendo a diario, y los resultados son la vejez. Obviamente ahora estamos viviendo una vejez prematura, porque el vector se aceleró. La gente se está cayendo más rápido. Los chicos jóvenes están empezando a tener canas, arrugas. Ya nacen bebés arrugados. Entonces, abramos los ojos, eh, bajemos un cambio, escuchen mis palabras yo vengo de la muerte ok y en este momento estoy por vos yo ya no, no lo necesito ok tampoco necesito el dinero simplemente que esto tiene que ser así porque así es ok así que bueno hagámoslo con respeto hagámoslo con el respeto que se merece ¿Mm? tu salud mi salud la salud del planeta entero, vale bueno eh... Dice que el Champa que todo esto es falso, que se de, no se dejen estafar, me van a silenciar. mira mirá la silenciada que te estoy pegando Champa, te estoy presentando a todo el mundo, hermano. sabes como vos cuántos hay? El tema es que vos no me conociste antes, entonces que yo te muestre este cuerpo no te dice nada. Pero anda más atrás, anda a buscar al viejo gordo pelado que yo era hace dos años. Y fíjate, llorando, muriéndome de cáncer. Así que bueno, te respeto Champa porque... Todo esto sería una trampa si yo no fuera yo y si yo no tuviera esto para mostrar, ¿ok? Tengo pruebas, así que son pruebas que te van a dejar la boca cerrada hasta vos, y a tu papá, y a tu hermano, y a los de tu escuelita, ¿ok? Bueno, así que no, no te silencio, voy a dejar ese mensaje ahí, porque realmente te respeto que estés defendiendo el mundo de los chantas, que yo también estoy acusando, hay chantas, hay gente que te va a vender la máquina de chispas, ¿ok? No es así. Acá está la persona que salió adelante con la máquina y te dice, tenés esperanza y no estoy jugando con vos. Y tampoco te la voy a regalar porque no puedo. ¿ok? Y tampoco te la voy a cobrar un dineral exacerbado porque no tiene sentido. ¿ok? Creo que hasta acá llegamos con coherencia y vamos a seguir con coherencia. Así que bueno, eso. A Champa no le borramos el mensaje que sirva de ejemplo. Porque eh, tenés razón, o sea, esto podría ser tranquilamente una estafa. Así que bueno, nada, eso, vamos a dejar a cada uno en su lugar y que cada uno se vaya acomodando. Porque nada, la ciencia es ciencia y deja las bocas cerradas, y lo mío es ciencia, por lo tanto no tengo ni que defenderla. Bueno familia, no, no, gente negativa no necesita, dice abuelo, no, no. Yo necesito que alguien salga a decir que esto es una estafa, porque... para que no se mezcle con todo lo demás, ¿no? Si vamos a, a al otro Chanta, sí, yo necesito que el Champa vaya a decirle que el otro es un estafador, porque el otro es un estafador, te está vendiendo la máquina de Christian Amenofis, te dice que yo no la inventé, un poco más no dice que la inventó él, y te está vendiendo una caja de chispas, y si vos le mirás la cara, tiene cáncer, pero él no lo sabe, ¿eh? Si vos me miras a mí, yo te puedo decir, yo no tengo cáncer. Yo necesito que me des golpes acá, los más duros que te puedas imaginar. Quiero que me rompas una tabla en la espalda porque soy más duro que un lagarto. Yo puedo luchar contra un cocodrilo en este momento. Bueno, entonces estas son cosas reales ciertas que se llaman ciencia. Y Champa está del lado de la ciencia, ¿ok? Yo lo respeto y me pongo de su lado. Son todos unos estafadores vendiendo cajas de chispa a gente. Que viene con su esperanza de salir adelante y no va a salir adelante con una caja de chispas. Si sí con mi máquina que es un doctor. Y acá están las pruebas. ¿Eh? Si vuelva a comprar la, la caja de chispas, alguien que te muestre las pruebas. Que te muestre que en su cara no tiene babosas pegadas del lado de adentro como yo ya no las tengo. ¿Mm? ¿Dónde están mis cachetitos? Yo no tengo esos cachetes que tiene el otro. Bueno. Así que nada, acá se respeta a todo el mundo y más si vienen del lado de la ola ciencia, ¿ok? Y oficial. Yo estoy nombrando a Darzumbal. ¿Mm? Ciencia oficial. No estoy nombrando a Nikola Tesla. Arsene Darzumbal está en los libros de literatura profesional de la medicina. Él comenzó los hospitales. El primer hospital lo inventó Arsene Darzumbal y yo estoy replicando la máquina de Arsene Darzumbal modificada, mejorada para los bichos que tenemos hoy Arsene D'Arson Ball tuvo que curar bichos de 1800 los, los nuestros son 2022 así que bueno, nada eh, ánimo y fuerza desde Palma de Mallorca, dice Rafa Jesús gracias mi hermanito, bueno veo que están todos a full eh, lo único que me queda, que no sé cómo hacerlo, es te quiero regalar el plano de la máquina pero no sé dónde incrustarlo un link eh, no sé viste todavía no encontré lo tengo en el facebook así que podés entrar al facebook acá en youtube vas a encontrar el, el enlace que te lleva al facebook y ahí tengo el plano para que lo puedas ver y también eh, se lo puedes pedir a verónica a mi esposa y mi esposa te lo va a dar ok ahí tenés el plano con todas las especificaciones las piezas o sea esto es un regalo y si me quieres ayudar bienvenido aquí te abro las puertas pero esto no es una estafa, ¿ok? Y si lo llegara a ser, quiero que llegues al fondo de esto. Y al fondo de cada estafador. Porque realmente estos estafadores van a hacer que esta obra que estoy haciendo yo, se vaya por un agujero. Así que, nada, haz tu trabajo. Bueno, familia, veo que están todos a full. Trenquelauquen. Gilgueros argentinos, audios y videos que en Argentina, un saludo muy grande para todo Buenos Aires, Argentina. Bueno, eh, hay muchas preguntas que están haciendo que ya son de otro ámbito, ya les voy a hacer los videos con las diferentes ciencias que envuelve la energía fría. Por ahora quería presentarte esto porque me tengo, me tengo que poner a trabajar, mirá. Tengo un mundo de gente que me está esperando. Así que bueno, eso, les suplico que me den tiempo, por favor. Hoy es mi primer día y bueno, tengo muchas, muchos asuntos que ahora que, que organizar porque vengo de estar muy, muy mal, muy tirado. Bueno, un desastre. Voy a salir adelante, ahora voy a acomodar todo y esto va a estar en mis manos y ya saben cómo soy yo. Así que bueno, familia, muchas gracias, seguiré trabajando y ya saben cómo encontrar toda esta información, ¿vale? Nos vemos en el próximo video. Y mirate todos mis videos. Ahí está la información. No, no, ¿Para qué los hice los videos? Para que ahora me venga a decir cualquier cosa por acá, por favor. <risa> Vayan a mirar los videos. Está el tutorial, está la información. Y está el viejo, pelado y gordo que yo era. Así que anda a buscarlo. ¿Vale? Abrazos.